La universidad tiene una gran expectativa eh, y la sociedad. El maestro Miguel Medina ha concitado en la sociedad un gran afecto y cariño por sus orígenes humildes, de trabajo y de coherencia sobre todo. Por tanto, esa victoria arrolladora del equipo de eh, Medina, Sonia y Rosa Francia ha concitado mucho anhelo y mucho, eh, mucho, mucha espera. Así lo expresó Emanuel Aquino, dirigente de la Asociación de Empleados Universitarios de la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, afirmando que las expectativas ante una nueva gestión en la universidad son positivas. Al mismo tiempo, se refirió al paro de labores que se lleva a cabo en el campo de estudios superiores en reclamo de reivindicaciones. En el día de hoy existe una, un llamado por parte de eh, ASUDEMU y FAPRO UAS, a un paro huelgario por aproximadamente, aproximadamente dos horas, en el entendido de que el rector actual, el doctor Iván Grullón, debe eh, pagarnos unos retroactivos correspondientes a enero y febrero del 2017. Se comprometió a hacer eso el mes que pasó, no lo hizo, comunicó que lo iba a hacer este mes y ahora en el día de ayer se destapó con que no lo va a hacer. Joan Nicolero, NTN